Sale doble, todos todo morir un win. Uy! Bate, cabra, acá, se ve bien. Hay un hoyo en la calle pero se ve bacán. Oh. <ríe> oh, ¿Para dónde voy? Man? Ya, bajón, curvas para detenerse, drop y listo. control bajo la wea bacán oh es más duro que la mierda <risa> Duro, duro, duro, duro. Despacito nomás para que sea blando. Blando. Ya. ¡Wish! <ríe> uh, oh, déjalo caer suave nomás, weón. Uh. <ríe> ¡Tocón! Está duro, duro, duro, duro. Voy a buscar la camarita. Hay que volar como 3 metros para adelante. No es muy rápida esta weá. Hay que hacerlo para comprobarlo. Mucha teoría, pocos vuelos. <risa> Oh, la media rampa, weón. ¿Viene y tú? Bien, oh, estoy probando. Bacán, sí, estábamos. perro, bienvenido. Bacán, gracias. Estamos haciendo las líneas más uh -huh. que no se van a hacer para la competencia. Sí, weón, te vi tirar acá. Estamos con el Carlos allá arriba. ¡Qué buena, Carlos! ¡Woo! Uh -huh. Está rico, weón. Es bacán. Es todo. Chao, suerte. Decidimos tirar esto un poquito más largo <tose> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> Está brutal, desaparezco y está como de, de, de ahí claro. a esos camotes y a esos, como no sé qué hay ahí. Ayer lo vi en la Fatbike y era repitilla. Sí. Ojalá me acuerde bien cómo era. La tenía que llegar con vuelo y doblar sí. y apuntar. Si sí, era muy raro, te tiráis para abajo, después te cruzáis y vais para acá. Sí. Es, una, es para la derecha, una que no es de la carrera no la conozco. Vamos, qué tal. La lora. No sabíamos dónde ir uh. Este es el salto mutante que tienen acá Esta está en la mitad de la nave y llega hasta allá oh, la línea buenas, esas son las más bacanes, bueno. Qué onda el salto bueno weón bueno? Está ese, está este, falta este. <ríe> que es el más carnaza de todo. Allá abajo vi y hay bajada, Entonces si pasáis derecho, estáis bien. Si te vais para la izquierda probablemente ya no venís tan rápido. Este es mi primer intento por completar la línea completa. A ese salto grande, Juan. Bueno. Concéntrate, Juli. <ríe> ah, ese suspiro de nervio. <ríe> Tum. Al medio pum. Mucha más velocidad. No hay que tocarle nada de freno. Hay que pegarle, Arwen. Bon. Coche de madre. Es súper rápido. Iba subiendo y dije voy corto. Más vuelo, más vuelo, más vuelo. ¡Uy! ¡Uy! ¡Oh! ¿Cachaste? ¡Uh! ¡Dos chico! Me tincó que esa hueá podía pasar Pero no pensé que iba a pasar así de fácil uh, Amortigué todo lo que pude ¡Oh! Cachate Ahí dije, corto, ¡pum! ¡Oh! ¡Ahí hay no la vi turbia, turbia, turbia, pero dije, bueno, reboteo hocico. acabo de rebotar dos ¡No me gustó! ¡Ah, <risa> oh, qué chela lora! Ahí está mi huella. Caí aquí arriba. Esa va no me debería haber matado, pero la caída está amparada. Y vais como volando para otro lado. Seguís para allá. Allá abajo vi y ahí baja Entonces si pasáis derecho. Puta como rebote, weón. Llegué arriba y me fui acico igual. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás compadre? Oh, por eso es mentira. Buena, weón. ¿Cómo llegaste hace poquito? Recién. Ya, bacán. Sí, recién. Hemos estado weando hace un rato ya con el Carlos, weón. Bacán la weá. Bacán, bacán, bacán. Me pareciera que aquí arriba hay como una aparición que tira hacia acá abajo y la que tira hacia abajo Ya, perfecto. Dale Felipe, la de adelante. Eh, la primera parte sí, la segunda te sigo yo. A derecho? Uh. ¿Era para acá o no? Casi me saco la cresta. <risa> Aquí para la carrera hay que hacer esa más fácil, así. ¿Hay que hacer la curva? Sigamos derecho nomás y seguimos uh. para la izquierda. Ya. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Voy a tratar de acordarme cómo era. <risa> <risa> ¡Ojo! El viento me agarró, ¿no? la agua bacán! ¡Uh, para abajo! ¡Uh, contraveralte! ¡Contraveralte extremo! No lejos, no, caí no, plano. No. Ni me forcé, güey. La tú tu germe es primero que yo no, cuando la línea... Ya, perfecto. La grieta. Démosle. ¿Estás listo? Sí, pues. ¡Oh, la matemática! casi me monta arriba la roca y acá pegaleo fondo y esta meseta es muy cortita ¡Corto! ¡Oh, bueno. ¡Oh, le veía una roca, weón! Bueno. ¡Oh, el protector me la salvó! Oh. ¡Uh! Por suerte no rompió el... el ¡Marco! Este. Oh. ¿Aguantó el protector, por lo menos? Aguantó el protector y se rayó, pero aguantó el primer pencazo. Oh, mi poligón No, y el corto está asqueroso Es pura roca Le pegué a esta esta Oh, me llegó a oler güey. Ay, weón Protector bueno, weón quedó, quedó rayado, pero no está roto, Esa es lo más importante Y la biela A oh, la biela quedó picante Bueno, tengo una historia para contar caí corto en el peor salto que se voy a con todo el mundo <risa> <risa> <risa> Esta que viene es la que hay hecho, ¿no? Sí. Ya. ¿Te sigo? No, vos dale con calma. No la llames, no la llames. Es ¿Vale? la que ya te tira para la izquierda y después te manda para la derecha. a la izquierda Sigue a derecho derecha <risas> Oh, ¡Ay, bueno! Muy, muy bueno. Algunos los conecto y otros los absorbo con manual porque pegan súper fuerte. Bien, bien bueno, me mandé un corto que le di con una roca al motor. Y el guía recibió Casa pero no le pasó nada. Pero bueno, fue en el salto más estúpido de los saltos más estúpidos que puedo haberme Pasado la weá ya, perfecto. ¿Veis como la punta, así como diagonal? Sí. ¿Ese es el partido de Sí. ¿Cachabo? La raja. Vaya a estar en el medio del desierto mirando el mar, es la raja. Es buen circuito. Sí, es bonito. Ya, me voy a acordar de ti y me lo voy a disfrutar, sí, pero así. ¿Te, ¿Te pasaste, muchas gracias? Ya, ¿la foto te bajas? Fotito. Bacana ahí. Aquí estamos con el tople, con el Felipe, <ríe> y nos escapamos del sector de la competencia. Nos vamos a mandar una bajadita. Aquí está la radio. Vamos Ya, Démosle. ¿Démosle? Pam tragando. <risa> bueno, es todo andable acá, bueno. Oh. <risa> <risa> Esta hueá es muy loca. Oh, uh, ¡Qué onda ir andando por ahí! <risa> ¡Qué alegría que el Ладно, Ni en un pantra que había bombeado tanto. Hay caleta abierta en contra. ¡Ah, no te creo! Oh. Uh. ¡Está bacán! Alguien, alguien se metió ahí. Parece, hay que tirarse como para la derecha. Y el viento viene allá. Uh. Sí, vamos. A lo mal el viento nos vota. Para contarle a los nietos. Ha. ¡Ay! Esta tú no te quedas <laughs> ahí yeah, Ya, perfecto, vaya adelante. Dale. Cadena. ¿Cortaste o se te salió? Sí. Oh. Abuelito, Apuelito. ¿no? Abuelito. Yeah. Corta. <ríe> se le está acabando, parece la batería de la cámara, se acaba de pagar Crama, mierda, graba que esta vez está muy bonita. Con Aaron Win ahí adelante. <ríe> Dale doble, todos somos Arun Win. <ríe> Una comprasa para todo el rato. De esas formaciones, por acá debe haber pasado un río, ¿no? son quebradas, o sea, son quebradas de agua. Que se humedece el desierto y aquí corre el río y eso ocasiona eh, alud, Porque aquí alude, y, y, y tierra, entonces forma barro. Cacha, esta se parece como a la película 127 Horas que se tapa con la. Sí, boca. bueno, la cagó, está metido en el gran cañón y e igual estaba Extensivo. Llegamos de allá. Y estamos acá y tenemos buena música. ¿Todo bien chiquillos?